Carla, muy buenos días, ¿cómo estás? Ya sabemos que lista para presentarnos los videos virales de este fin de semana. Así es, Catherine, muy buenos días, excelente viernes y ya sabes que les voy a presentar esos videos virales y que todo el mundo está compartiendo en las redes. Y el día de hoy sí traigo un poquito de todo, uh -huh. algo que les puede dar risa y otro video. Ya sabes que no puede faltar el video que tiene que impactar aquí en Tendencias. Sí. Y vamos a iniciar sobre todo con este video de un chico en Estados Unidos que su mejor amigo se casó, pero él decidió hacer una entrada... En, en, en la ceremonia que lo volvió viral en TikTok, él llegó, empezó a lanzar los pétalos, por, por lo regular siempre son los niños, ¿verdad? Los que vemos que llegan este, aventando los pétalos, pues ahora fue su mejor amigo y tremendo show que lo viralizó en TikTok. Vamos a ver el video. I I two I Y de este momento, de este video gracioso, vamos a pasar a otro video preocupante, sobre todo en la Ciudad de México, porque unos vecinos de aquel lugar están diciendo que les preocupa porque ven a un señor que anda comiéndose gatos, así como usted lo ve en pantalla, como lo podemos ver, él anda en la calle, ya lo han visto en diferentes alcaldías allá en la Ciudad de México, y pues este hombre se ha vuelto viral en los grupos de WhatsApp, sobre todo, porque ve un gato y lo mata y se lo come, obviamente ya hay varias cámaras que que han captado este momento y pues los vecinos lo que los que están haciendo es es escribir en los grupos este que tengan cuidados y pidieron apoyo a las autoridades porque no saben qué hacer con este hombre, no no saben qué hacer, están muy preocupados, y pues por eso alzaron la voz, y están pidiéndole a las autoridades, y a todas las personas que si lo identifican rápidamente, pues vayan a, a, a denunciarlo, ¿Verdad? Porque están muy preocupados por sus mascotas, es lo que se está volviendo viral allá en la Ciudad de México, y vamos a seguir ahora con otra nota también que también está un poco impactante y tiene que ver con animales, resulta que en un hospital, allá en Tampico, pues se viralizó porque unos mapaches se metieron al área de urgencias, así es, en el en el Hospital General de Iste, allá de, en, en, en Tampico, Tamaulipas, pues imagínense, estaban ahí los, los, los, los pacientes acostados, recostados, y pues se tuvieron que levantar, usted cree, con toda la dolencia que traía, porque había más de dos, tres mapaches que se metieron al área de urgencias. Pero vamos a ver el video. <risa> Los sí, las señoras deberían de salvarla. Ya te puedo hablar. dos. No, sí, no. No, no, no. ¿Fue no, no. No, pues estos fueron los videos más virales e impactantes, Katherine, de este viernes. ¿Cómo los viste? Qué impresionante. Imagínate que estés en el hospital y de repente una, un mapache. Fíjate que me ha tocado ir a Tampico y los había visto solamente en la playa. Pero en un hospital. La pregunta aquí es por dónde se metieron, por alguna ventana, por la puerta principal. ¿Cómo lo habrán hecho para, para meterse a este hospital? Estaban por el techo. Pero lo que la gente comentaba en redes sociales era eso, que decían... ¿Cómo? Entonces si sí, bajaron por el techo quiere decir que allá viven, viven arriba ¿Y cómo está? No tienen, no tienen buena limpieza y todo, ya sabes todo el caos que sí. que, que, pasó en, que pasó en las redes sociales claro por este video sí. Y fíjate que también allá la gente, algunas acostumbran a darles comidita entonces se van acostumbrando un poquito más a convivir con los humanos, con las personas pero imagínate que no fuera así, que se pusiera un poco agresivo y ahí en el hospital como tú decías, con los dolores y te, se tuvieron que también parar de esas camillas, todo lo que tuvieron que que haber alisado. Por otra parte, el video de este hombre que se estaba comiendo el gato es impactante, ojalá que puedan dar con esta persona y tomar cartas en el asunto, Carla. Así es, los vecinos en redes sociales de volada han puesto... Eh compartieron uh -huh. verdad el video y están viendo todo porque es impactante te imaginas Catherine? que vea un gatito inclusive también dicen que hay videos de un perro que él se acerca no. los mata y se los come así que están muy preocupados por sus ma por sus mascotas y sobre todo por aquellas mascotas que no tienen un hogar y que pues peligran verdad sí. con este hombre que anda ahí en varias alcaldías en la Ciudad de México Qué lamentable, pero afortunadamente las personas lo están evidenciando a través de estos videos en las redes sociales. Carla, te queremos agradecer por compartirnos los videos virales de este viernes. ¿Cómo apareces en las redes sociales para que vayan a seguirte? Así es, me pueden buscar como Carlos Mosigo en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, ahí estoy presente. Y que si tienen videos virales que quieren que les pasemos aquí en Ciber TV, uh -huh. pues nos lo manden. Excelente, nos vemos el lunes, ¿verdad? Así es, continuamos con más.